Mi burrito pancho no quiere comer, se la pasa triste. Yo no sé qué hacer. Todos en la granja están preocupados porque ven muy desanimado lina la gallina sabe lo que pasa lo trae de cabeza la burrita Juana. de los animales que tengo en mi rancho el más consentido es mi burrito pancho Sentido es mi burrito Pancho Le saqué una cita y lo llevé al doctor Él esta pastilla tiene depresión Del del Pancho Un brinco pegó Volvió la burrita Fue la solución Pancho ya no sufre De la depresión Los animales que tengo en mi rancho El más consentido es Mi burrito Pancho